Vamos a jugar una partita de Call of Duty en Mobile. Estamos aquí sí, sí. en Naketown. Vamos a ver qué tal la cosa. A ver si la... aquí la... la gente ha cambiado. O oh, esto sigue siendo igual. Tiene pinta de que sigue siendo un poco parecido a lo de siempre, ¿no? Llevo... Hombre, llevo bastante tiempo sin jugar. He estado... He estado en un turno bastante porque tengo ahí un proyecto en mente bastante chulo. El cual no puedo decir nada aún, pero ya... Ya contaré algo, ya contaré algo cuando, cuando pueda Cuando pueda contaré algo Pero por el momento no puedo contar nada Y pues eso, pues eh, Como estoy todo el día en un túnel Pues juego bastante poco Lo que sería el COD Mobile Pero vamos Uh, y vale, la lleva Aquí no hay que nadie Uh Uh, uh. y otro Vale Otro No, vayas y marker más, más feo Vale, hay Una nueva racha Que es esta Que Es el, el dron cazador Pero Eh Nada, espérame, espérame, espérame Me han matado No creo, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se dispara aquí, tío? Ah, vale Que tengo tengo como bombas. No entiendo. ¿Vale? No, no, no entiendo cómo va. Se, eh, creo que debería, debería de marcarte dónde está la gente, ¿no? Se supone, pero yo no lo quiero controlar, es la cosa. El tercero tiene que controlar obligatoriamente, no sé. Es una racha que creo que me voy a quitar. Pero es nueva. De He hecho, venga, vale, pues por... me la pongo. Y esto que he tirado ahora es la colmena. A ver, todo esto es del Black Ops 3. ¿Black Ops 3 era? Black Ops 3. Black Ops 4. Black Ops 3. Black Ops 3 creo que es. Sí, Black Ops 3. Bueno. Eh, pues eso, ¿qué, ¿qué es de otro Call of Duty? que Ya, no, ya no, sé, no sé ni qué juego era el, el Black Ops que yo jugué. Creo que era el Black Ops... El Black Ops 3, ¿no? Porque el Black Ops 4... El Black Ops 4 ha salido ya. ¿Existe o no existe? Ahora mismo no caigo. Si alguno los... vale, lo... ah, después lo miraré. Lo investigaré. Si no, decírmelo por los comentarios. Decirme, oye, mira, que eres un normal. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Vale. Eh... UAV. A ver. Dios. Qué feo. No No Ahí había otro Uf, ¿Ha muerto? Vale Muerto el de mi equipo La... La mierda de esta la siento Pero no me la voy a poner Eh, que hay un Dota Aquí otro No tengo bala Vale No sé si debería ponerme un cargador ampliado Creo que tengo un cargador rápido, pero el cargador ampliado a lo mejor me vendría bastante bien. Creo que me vendría bastante bien. Fuera, fuera. Vale, vamos a ver. Ah, colmena. Y la colmena esta está cheta, ¿eh? Estará más cheta que la, que la anterior. Lo que hace la colmena es eso, en plan, es como.. Es un esto para campear. Si un nota pasa por la, por la zona donde está la colmena Pues lo mata ¿Ves? Ahí está la, El nota pasa por la colmena y ha muerto Eso ha sido un colateral Correcto, ha sido un colateral ¡No, no, no! Esto no quiero Vale eh, Tiro ahí las bombas ¡Oh, acabado! Acabado, creía que lo iba a matar Oye, ¿ves? Se, se, ven, como, se ven como los notas ahí marcados y se supone que el esto el what vale eh, se supone que el bicho este lo que hace es eso te marca a la gente por la que pasas tú cerca y les dispara es como un apoyo pero en este juego parece ser que no eso por lo menos era en el otro también lo podías controlar eso sí en plan tú te escondías y te ponías a controlarlo podías hacerlo perfectamente pero.. Pero en este juego no, en plan, como que te obliga, ¿sabes? A, a controlarlo. En el otro por lo menos, si tú no lo querías controlar, no tenías por qué controlarlo. ¿Cuánto sí? 35 35, bastante bien, eso he conseguido nuevas cositas, ¿verdad? Sí. Esto, esto y esto. Eh, estoy pensando traer. A ver si traigo un día de estos también. Ah, nivel 4 de la temporada, ya veis, nivel 4 de la temporada. Mm, no he jugado nada, vaya. Eh, quiero ver también a ver si juego un poco de, de battle royale con wanted o con no respawn o con alguno de estos eh, próximamente porque la verdad es que ya, ya toca solo estoy jugando los últimos vídeos que he traído ha sido los últimos vídeos que he traído con mobile son de de esto de, de duelo por equipos o dominios y tal y yo creo que cambia un poco de modo que ya que está aquí el, el battle royale y además eh, los zombies, aquí que dice que le quedan 19 días, 19 días y 8 horas para que para que se quite. O que, eh, mira, ya está un juego de armas. Bueno, pues eso. Eh, que intentaré intentaré jugar algunos que otros modos, en plan otros modos de, del mismo juego. Y a ver, a ver qué tal. Así que nada, si queréis más vídeos de Cod Mobile, ya sabéis darle like al vídeo. Y yo os lo traeré.